¿Cómo tal cincuentenial. Soy Sebastián, tengo 51 años y he conseguido bajar de peso y entrar en forma por primera vez después de los 50 y hoy hablaremos de cuarto pilar en la segunda entrega para entrar en forma de una vez por todas, la fase 2 de ejercitación, la rutina diaria de mantenimiento, bienvenidos a 50 Plus, nuestro nuevo canal, vamos a la intro y les cuento todo. Si por casualidad han llegado a este vídeo sin ver la primera parte, los retos cotidianos, los invito a que vayan aquí, aquí, aquí, aquí, aquí y vean la primera parte primero. Luego nos vemos aquí en unos minutitos los ejercicios de este vídeo es para los que quieren estar básicamente en forma y tratar de contrarrestar la pérdida de masa muscular que tenemos a nuestra edad la maneleta sarcopenia sarcopenia hasta el nombre tiene feo la desgraciada así que les cuento lo que considero una rutina de mantenimiento que entre otras cosas se puede ir haciendo durante todo el día sin necesidad de tenerlos que hacer todos juntitos Estiramientos. Como les conté todas las mañanas antes de ir al aseo, nos hacemos entre 15 y 25 estiramientos intentando tocar el piso sin esforzarse mucho especialmente en los primeros. Yo al principio no llegaba ni a las rodillas y ahora toco con las palmas de la mano el piso sin ningún esfuerzo. E inmediatamente nos hacemos de 15 a 20 estiramientos por lados laterales. Sentadillas. Este ejercicio es fundamental para la salud de las piernas. Intenta llegar a las 25 diarias por lo menos y cuando se te haga fácil consigue un peso extra. Y ya sabes, nunca te esfuerces demasiado para evitar lesiones tontas. Pasito a pasito, como dice el cholo Simeone. Caminatas. Yo intento de llegar a los 10 kilómetros por día Entre salir a caminar específicamente Y caminar para lo que necesitamos hacer a diario Inclusive mientras edito este vídeo Camino a paso lento Y por la noche me veo algún capítulo andando a 6 kilómetros por hora Que es lo máximo que anda esta cinta Que es especial para caminar Y no para correr porque sinceramente odio correr Te dejo el link de la cinta en la descripción Por si te interesa hacer un stand-up This. y usar la cinta para andar o si no poner la cinta en cualquier lugar de tu casa y también andar mirando la tele un poco cuando sales a caminar intenta apretar el paso y andar por lo menos a 6 kilómetros por hora y como queremos bajar de peso y perder calorías enróllate la barriga con un plástico de cocina unas 4 vueltas para acelerar la sudoración eso sí, no te olvides de ducharte después y para mantener los brazos fuertes haremos de 20 a 25 ejercicios para los tríceps con la ayuda de una silla y al mismo tanto para los bíceps pudiéndonos ayudar con dos botellitas de agua de litro o de litro y medio. Esto es lo súper súper súper básico y mínimo que cualquiera de los de nuestra edad debería hacer para pasar los siguientes años con una buena movilidad y flexibilidad. Pero como sé que muchos y muchas querrán profundizar, les dejo aquí el link al canal del Super Luis Alfa 50 y de la maravillosa Maika Especialista en Mujeres de Nuestra Edad. Y lo demás ya lo saben, suscripciones si no lo han hecho, es totalmente gratis y vitalicia, un regalazo. Ok y si aún no han visto los otros vídeos de los seis pilares fundamentales para entrar en forma y bajar de peso aquí la lista aquí o aquí o aquí ok chao chao